Hola, soy Camila Cisterna laqueo soy egresada en la carrera de diseño industrial de la Universidad del Biobío y actualmente tengo una empresa de indumentaria para hombres y mujeres inspirada en la cosmovisión de los pueblos originarios de Chile. La idea nace eh, por fusionar el ser Mapuche y además diseñadora industrial y poder visibilizar a los pueblos originarios de Chile, generar prendas etnocontemporáneas que rescaten elementos de la indumentaria indígena Actualmente eh, tengo una línea Selna, una línea Mapuche y ahora estoy trabajando en la línea Andina, inspirada en el pueblo Aymar y Quechua. La Universidad del Biobío me ayudó a poder generar redes en todo tipo, ya sea dentro y fuera de la universidad, el poder ir a estudiar al extranjero, ver otras realidades, poder abrirme al mundo. Considero que soy completamente diferente a otra profesional dentro del mundo laboral ya que uno comparte con distintas realidades, tienes distintas actividades para conocer cómo realmente se mueve el mundo. Soy Camila Cisterna Quilaqueo y yo soy UBB.